Hay furor por Coldplay en toda la Argentina y hay furor por su vocalista, Chris Martin, que estuvo paseando por Buenos Aires, entró a una casa de artículos musicales y se puso a zapar con la gente que estaba ahí. Claro. Había un mendocino entre ellos. Bueno, él es Lucas Nieves y está con nosotros. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gisela. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va, Lucas? Desde acá, desde las eras allí y después sapeando con Chris Martin. Claro, de ver a las los domingos a Mirá. tocar con Greg Martin. Pero sin escala. te <risa> el momento, yo te veía vos antes de ir a la escuela, antes de ir a la secundaria. Ay, cuando éramos tan chiquitos marco, los dos. En, la, en, la, en los almuerzos. <risa> Son jóvenes pero dos, pero son jóvenes mira, corazón, claro. Era claro, ahora, ahora yo soy fan tuyo, Gisela. <risa> a a de, y ahora de nosotros regreso. somos fans tuyos. Y ahora nosotros somos tú, claro, Tu fan, claro, Luca. Estuviste ahí con Chris Martin. ¿Qué fue eso? ¿Qué sensación? apenas cuando, ¿Vos estabas ahí cuando apenas se le entra todo? Eh, sí, de hecho, él me habla a mí primero. Eh, mi, mi compañero le pareció verlo... Eh, y claro, eh, se asomó la puerta, mm. eh, asomó la cabeza sí. y claro, era Chris Martin, le iba a entrar al, a un local de acá al lado Sí. y bueno, como vio a mi compañero, hizo contacto visual, le hizo como una seña señal, sí, soy yo, soy Chris, soy Chris Martin. Ah, sí. Eh, estuvo unos, un minuto, me dice mi compañero, ¿Es, es Chris Martin, está acá. ¿Cómo? Yo no entendía nada. A, hace dos días que estaba... Viéndolo en River. Claro, la o sea, fecha. Pues lo fuiste a ver la primera fecha. Claro, eh, entró al local. Imagínate, yo lo, lo había visto hace poquito. Eh, no lo podía creer, estaba muy nervioso. Claro, eso, me imagino tú ese primer contacto y diálogo, ¿no? Cuando él te dice, no sé qué te dijo en inglés, en hello, que te dijo hi, no eh, sí, te Habla hola. mitad español, mitad inglés. Sí. Un, un spanglish. Sí. Eh, porque hablábamos, nosotros nos defendíamos en inglés, no hablábamos, no hablábamos muy, muy bien. Y él no habla muy bien español, pero se defendía también. Entonces, ah. mitad y mitad así éramos. ¿Y qué le dijiste? Pero claro, es una figura muy imponente él. que Para mí, es que, lo, que lo admiro y demás. Entonces, bueno, fue un golpe así como de wow. Es, es, es real esto. <risa> entonces, <risa> me está pasando, viste, se empezaba a pellizcar. Sí. Eh, sí, sí, sí, que no me despiertan, si es un sueño. ¿Qué le dijiste a eh, él? Ya que lo admirás y ya que lo tenías enfrente, ¿qué le decís cuando te encontrás con tu ídolo? Eh, en realidad. Eh, lo primero que, que me salió fue saludarlo Le dije, hace dos días te estaba viendo en River Me dio las gracias, es súper amable eh, Súper cariñoso eh, Súper agradecido con, con los fanáticos Y no me dice eh, Quiero una guitarra, no sé, a ver ¿Qué tenés? No sé, Chris, no sé qué, qué guitarra Así puedo que ofrecer, temblaba ofrecerte temblaba la guitarra. Alguna que tengo Si vos tenés la, las mejores guitarras que hay en el, en el planeta eh, y nada, ahí empezamos a hablar nos preguntó si teníamos bandas y ahí, eh, ahí nada, eh, le dije sí, yo toco en Hey Oliver, soy bajista mi compañero le, dije, le dice sí, soy baterista en Sullivan, ah bueno, bajista y baterista, vamos a tocar nos invitó a tocar él eh, unas canciones Así no, que armamos con qué, qué sueño, qué, qué impresionante. Y, y ahí sí, está sí. La, la zapada esa que veíamos nosotros en la en la imagen, pero hicieron algún tema, porque vos lo tenés a Chris Martin ahí, está bien, podés jugar un rato, pero decís, hagamos una de golf. Cantame quiero, algo. Quiero cantar con vos una de golf. ¿No le pidieron? Claro. Eh, de hecho, sí. Bueno, de zapar en el Jar Lomo Rock a, eh, acá, a venir acá, acá, acá eh, con Cris. Tremendo. Eh, pero, eh, claro, le dijimos, lo primera, nuestra primera reacción fue, bueno, hagamos yellow de Coldplay. Eh, ¿Y? No, Coldplay no, no quería tocar Coldplay, ah, ya no estaba querido. podrido, ve ¿sí? Y sí, 10 sí. river por delante. <risa> y nada, salió a mi compañero y le salió a tocar una de basis, eh, tocábamos la canción, qué sé yo, eh, bueno, cantemos todos una, y en inglés no cantamos muy bien nosotros, así que como sabíamos que había tocado de música ligera, ah claro de Soda Stereo y bueno, nosotros estamos ahí ya por descolgar los instrumentos y eh, dice, no One More Song, una canción más ah, te pide la así voz. que se sentó en el piano y empezamos a zapar con Isn't She Lovely de stevie Wonder qué ¡No! Y un, un, ¡Qué lindo! Un, este un rato largo, él tocando el piano siendo solos eh, solo de batería, de todos así que estuvo, tuvimos como 20 minutos tocando, ahí estás vos con el bajo ese sos vos el que está del otro lado sí. Claro, en el ¿Allá? Exacto. Ah, no, pero eh, esto es que. no amable. Después, bueno, se llevó la guitarra que, que tocó ahí. ¿Qué guitarra se llevó? Eh, una guitarra acústica. No, no era muy cara, fue más de cortesía, como decía con, con mis amigos, eh, con mi compañero. Ah. Eh, no, no vino a comprar, eh, literalmente, vino a, no sé... Vio que éramos fans eh, A, ver, a repartir, claro. repartir un poco de alegría Y tocar un rato con nosotros Estaba en esa, viste eh, sí. No es que vino a comprar una guitarra ¿Viste cuando Lo uno compró dice, porque, ¿sí? porque sí. Viste cuando uno dice Hay cosas que son imposibles Y esto te demuestra que no hay nada imposible La vida te puede sorprender de tantas maneras Que uno no se imagina jamás Tal cual Así que acá estoy con el piano Por ejemplo que tocó ayer Chris Martin ¿Viste Este y nada, en el local lo vamos a sortear. Ah, lo van a sortear. Así que si quieren participar los mendocinos después el envío se hace encargo pero nada. Yo quiero no le va a salir tan cara Como Me comprar encanta. un piano tocado por Martin. Hagamos una cosa. Así que este, ha sido tan buena onda en atendernos y todo que quiero que repitas el nombre de tu banda, porque el hijo tocó ¿Sí? el bajo en una banda, así te empezamos a seguir y y de paso le damos un poco de manija. Acá tengo la remera G. Oliver. G. Hey, ¿no? Oliver. Bueno, te vamos y a buscar. El local, si quieren participar del sorteo, por Instagram en Stage Music 140. Uh -huh. Eh, en Instagram pueden compartir la historia y, y participan también por el piano que tocó Chris Eso Martín. El piano que tocó me encantó. Clemente. Perfecto. Vamos a participar. No sé tocar el piano, pero bueno, Yo me tampoco, enseñan. pero bueno. No, pero lo lo tenés como el piano que tocó Chris. Claro. Totalmente, totalmente. Lo, lo, lo revendemos. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Luca, por este contacto. Gracias por atendernos y por, por tu simpatía, tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, atesora ese momento que me imagino que para vos va a ser inolvidable. Seguro. Gracias. Muchas gracias a usted. A vos. Gracias. Abrazo grande.